¿Qué tal, muchachos? El día de hoy... A ver... ¿Qué tal muchachos? El día de hoy compartiré el mazo competitivo de Ben Broad. Muchachos, el mazo que ustedes están viendo a continuación fue un mazo que ha creado Ben Broad para el día del enfrentamiento que tuvo con Shroud. Como ustedes saben, Shroud es un streamer bastante conocido, él es especialista en juegos de shooter, pero también ha estado jugando ahí como que medio escondidas el Marvel Snap y tiene una buena cantidad de nivel de colección me parece que es un jugador que está desde la beta porque tiene como 7000 de nivel de colección, así que es alguien que sí ha estado Dándole constante al juego. Y que ha sido retado por Ben Broad. Y en su stream, justamente estaban compartiendo todas las batallas. Y lo que voy a poner en práctica el día de hoy es este masito de acá que ha utilizado Ben Broad en ese evento con Shroud. Y la verdad, muchachos, al comienzo este masito me daba ciertas cosas porque tenía algunas combinaciones medias raras. Y yo sé que hay algunos que me han preguntado. Incluso cuando estuve jugándolo en stream. Y me dijeron, tío, ¿qué hace Asmat sin Luke Cage acá? Y bueno, ahí también ustedes van a ir viendo en el desarrollo del gameplay porque Asmat acá también puede ser tan bueno sin necesidad que vaya Luke Cage inclusive este masito de aquí muchachos está hecho para todos los bolsillos este mazo no tiene ninguna carta de serie 4, ninguna carta de serie 5 todas las cartas que están acá son de serie 3 a menos así que cualquiera me parece que dentro de un nivel mediano que puede estar en el juego puede armar sin problemas este mazo comencemos con la explicación de este masito vamos con Dahut acá, Dahut es una carta muy interesante porque una que este Dahut con menos 2 va a servir de comida para Carnage o bien puede servir para que con Viper lo puedas enviar al otro lado de la ubicación del enemigo y también el Daju te va a producir un demonio con lo cual también ese demonio lo puedes lanzar luego y puedes tener un 6 de poder bastante contundente por un coste de energía, luego nos vamos con Nova que también Nova es una carta que no tiene mucho poder, uno de energía, uno de poder pero acá te va a servir bastante la verdad para que tú puedas darle más uno de poder a las demás cartas que se encuentren en las demás ubicaciones o en todas las ubicaciones mejor dicho Nova acá puede servir, cómo lo vas a activar a Nova justamente lo vas a activar con Carnage generalmente, no Carnage se lo va a comer a Nova y así puedes aparte de Carnage gana más dos de bosteo, vas a terminar bosteando también a tus demás cartas con más uno de poder y ahora vamos con Korg muchachos que tiene una función bastante básica de control acá es poner una roca en el mazo del oponente para tratar de fastidiarle el robo de cartas y ahora nos vamos con black widow que su función aquí también es bastante básica porque va a poner un windows byte en la mano del oponente evitando que pueda robar una carta en el siguiente turno Luego está Carnage, que Carnage acaba va a sinergiar Con bastantes cartitas, no solamente con Dahut. sino también puede sinergiar con las Roquitas de debris. inclusive ahora Muchachos, últimamente he visto Que están jugando bastante el masito con Sentry Y Sentry también generalmente te suelen Enviar el caos de menos 10 De poder, te lo envían para el otro lado con Viper Y ahí tú puedes aprovechar también con Carnage para comerte ese caos Ahí y sorprender a tu oponente Ya van a ver algún, alguna gameplay que tiene relación Con eso, y ahora nos vamos con Asmael que esta carta debido a la ausencia de Luke Cage genera muchas preguntas de cómo se debería jugar acá porque de repente te puede perjudicar en este mazo pero generalmente acá Smat vas a jugarla a tempo hay momentos donde tú no vas a robar cartas de coste 1 al inicio de la partida y solamente vas a tener a SMAT más algunas otras cartas de repente más altas y ahí te da para que puedas lanzar a SMAT sin problemas en turno 2 el oponente a veces te juega varias cartitas 2-3 cartitas y por ahí les reduce su poder y eso ya para ti es bastante bueno con Smat y aquí tú lo que puedes hacer con Asmat también es un combo de final de turno. ¿Cómo es esto? Puedes poner Asmat, Carnage y Nova. No puedes poner Asmat en una ubicación. No digamos que en la ubicación del medio tiras menos uno de poder a todas las cartas. Y luego en la ubicación de la derecha puedes lanzar a Nova con Carnage. No te comes algunas cosas por ahí. Y todo el poder que tú habías perdido, esos menos uno que habías perdido, va a ser restaurado con tu Nova. Y el oponente se queda con menos uno de poder del otro lado. Y por esa diferencia, tú puedes terminar ganando la partida. Luego nos vamos con Viper, que esta es una cartita, como les decía, que les va a servir bastante para que puedan enviar un Dajud al otro lado, o de repente una roquita con Debre al otro lado también. Y inclusive si es que te mandaron al caos a tu ubicación, de repente con Viper se lo regresas también, o puedes regresar un Green Goblin también que te hayan enviado el oponente, que a veces también utilizan esas cartas. Y eso hace que sea muy interesante y muy flexible también el uso de Viper en, esta, en, esta, en este mazo. Ahora, inclusive acá tú puedes mandar un Nova también, o puedes mandar un Black Widow dependiendo si de repente es la cuarta carta que se vaya al lado del oponente y con eso le terminas bloqueando también toda la ubicación así que eso también estaría muy interesante con viper aquí y ahora nos vamos con green goblin que su función básica de esta carta va a ser ponerle menos 3 de poder al lado justamente de la ubicación del oponente pero más allá de eso creo que la importancia que tiene green goblin acá es que puedas bloquearle una ubicación al oponente acá tú puedes mandar por ejemplo viper le mandas la HUT en un lado luego le pones green goblin ahí y de repente con eso te puedes ayudar ayudar para taparle o bloquearle la ubicación al oponente muchas veces el oponente cuando juega también dos cartas en una ubicación comienza a jugar eh, cartas en otras ubicaciones y ahí de repente puede ser la oportunidad de que le pongas un green goblin en las ubicaciones donde está jugando y donde está llenando cartas para que lo pongas bajo un poco de presión pero en muchos casos a veces salen ubicaciones como raptores o ardillas por ejemplo y ahí el oponente juega tres cartas en una ubicación y comienza a jugar en otros lados no, porque ya se le llena su ubicación y ya no quiere seguir poniendo más cartas para bloquear a sí mismo y ahí esta oportunidad para que le puedas poner un green goblin y con eso puedes ganar la partida sin problemas o al menos en esa ubicación ahora nos vamos con debris que esta es una carta muy importante también que va a servir tanto para bloqueo de ubicaciones como también puede servir para que pueda sinergiar muy bien con carnage acá y pueda también tener esa, ese bosteito eh, adicional cuando carnage come cartitas, además de esto que debri también al dejar estas roquitas de coste 1 puede ser sinergiado con polaris, tú puedes mover una de estas roquitas a otro lado de repente para poder bloquearle alguna ubicación al oponente y ahora aquí nos vamos con spider woman que es una de las cartas más antiguas que tiene este jueguito y es una carta muy bonita la verdad en este mazo porque va a usarse generalmente de finisher no se va a utilizar en turno final y el propósito acá de spider woman es que la tratas de lanzar en ubicaciones que estén ya digamos con eh, cartas llenas en esa ubicación no estén ubicaciones bastante llenas e inclusive el oponente esté ganando en esa ubicación y no se da cuenta que con un spider woman simplemente le bajas el poder ahí y terminas ganando la partida pero también puedes lanzar lanzarlo donde hay tres cartas de enemigas de repente en su ubicación y ya tiraste menos tres de poder ahí así que por ahí de repente spider woman se vuelve algo buena pero de todas maneras es una carta muy muy muy incómoda la verdad para el oponente cuando se tratan de ubicaciones casi llenas y finalmente la carta de riesgo viejo. La carta que juegan los verdaderos hombres. Que vendría a ser Doctor Octopus. Esta carta de acá también es muy simpática. Es una carta también que te puede dar varias victorias. No siempre vas a jugar Octopus digamos en una ubicación vacía. Sino que a veces también puedes jugar Octopus. En una ubicación donde le falte una carta al oponente por jugar ahí. Y pues le, le puedes eh, terminar robando una cartita bajita. Mientras que tú vas poniendo 10 de poder en ese lado. Y tranquilamente puedes ganar también la ubicación. La estrategia básica que tiene acá Doctor Octopus. Generalmente es lanzarle en una ubicación vacía sacarle todas las cartas al oponente o sea, drenarle todas las cartas del mazo prácticamente serán cuatro cartas o inclusive de repente el oponente lanzó una carta a la derecha y tú le terminas drenando las cuatro cartas de la ubicación que está vacía y termina prácticamente dejarlo con la mano sin nada, o sea, termina con cero cartas ahí y solo va a depender de la carta que vaya a robar el siguiente turno y esto hace muchas veces que Doctor Octopus también te pueda ganar por esa razón la partida. Y ahora sí muchachos hemos terminado con toda la explicación y comenzamos Empezamos con los gameplays. Esto será por acá, supongo. Vamos a tirarlo así. Debri también está buena para poner a la izquierda, eh. Triskelion. Pues ponerle acá el Gus tampoco no va a estar mal. Sí, Gus ahí, Goblin ahí en ese lado también. Asmata tempo o llenarle su, car su campo con basura, ya yeah. Moyo también ahí. Uy, también con un mazo pequeño. Ay, señor. Ya, yeah, esto es bueno porque acá voy a poder hacer esto. Bueno. El problema que es que Debris no me va a servir mucho, eh. No me va a servir mucho, eso es lo malo. Ya, tiramos ahí Y al otro lado también, ¿verdad? Y ahí lo estamos molestando un poquito con, con ese tema ¡Ah, también! <ríe> Necesito Viper acá Él también fue un mazo parecido al mío Con razón que tiró Snap Pues bueno, acá llegó el salvador Llegó el salvador de salvadores ahorita <ríe> De tragarse todo Justo a tiempo, ¿eh? Justo a tiempo, viejo. Teníamos una salida, ¿eh? Hola, El Kikón. ¿Cómo estás? ¿Qué hice? Muy buenas. ¿Qué tal, Kingdar? Muy buenas noches también. ¿Cómo va? Ya. Moon Knight y Ghost Rider. Uy, Ghost Rider. Justo que le podía. Ay. Ah, ya. Está bien. Yo soy el que salgo primero y sabes qué, podría taponerle con Debry acá al medio de todas maneras, ¿eh? Si sí, creo que lo único sano que puedo hacer acá, le taponeo el medio, y no lo dejo jugar nada ahí y con eso ganamos, al menos el medio lo ganamos. Tendríamos que ver después qué utilizamos. Si nos queda un espacio todavía, ¿no? Sí, nos queda un espacio todavía. Vamos a ver. Oh, LOL. Bueno, ya, le taponemos el otro lado entonces, ¿no? Pues? Está genial. Ya está. Victoria. Ay qué rico viejo Se le fueron toda la ilusión ahí eh. La paga el que El que, el que, el que pide el servicio también pe viejo Ese también la tiene que pagar sí o sí. Ok le murió acá que es más seguro Vamos a tirar esto acá A ver Ya vamos a jugar eh, Si sí, pues acá solamente va a entrar Viper Esto para acá Y luego tenemos para jugar Green Goblin a la derecha Lo mucho Ya como yo tenía la Prio, salgo primero Mando Él tiene Nova él puede reventarlo No, eso es lo malo Tiene Killmonger acá Bueno, él tiene Killmonger él, tiene, él está acá Seguramente con Killmonger Vamos a tirarle esto por acá Listo Vamos a dejarle Que le sea más difícil El, el tener que jugar ahí Igual tiene que lanzar Killmonger <risa> canción eh, Esto por acá y se puede convertir en un 6 esto después. O lo otro es simplemente dejar nomás el... Dejarlo, ¿no? Lo puedo poner bajo presión porque esto va a 4 puntos de poder. Puedo jugar esto por acá también y llevarle un Dahut de repente para que no pueda matarlo con... Puede ser también. Vamos a jugar esto así. Bien. Se queda el negativo oscuro. Bien. Esto lo pondría así nomás. El demo lo quiero jugar de final, creo. Es que voy a ir ganando igual, ¿no? El problema es que voy a ir ganando igual No tengo otra cosa más que no sea de, de uno de poder para lanzarlo después ¿Sabes? Algo me da ganas de comerme al Kork también acá, viejo, una vez De una vez que tenga la mayor cantidad de poder posible Carnage acá. Y después juego Demon a la izquierda y Spider-Woman al medio en todo caso. Muy bien. Ya, al menos le damos 4 de poder ese lado, eh. Me paga por subirle su pase del Fortnite un segundo. Sí, sí, sí, sí, ahí. Ah, ah pasa eso. Es verdad que eso sucede. Ya, muy bien. Se quedó eso ahí. Debe tener acá sí o sí. Tiene que tener Killmonger acá de todas maneras. Ahora, ¿debe tener Shang-Chi? Probablemente tenga Shang-Chi. Esto me va a ayudar a jugar así, ¿no? Porque él va a jugar seguramente todo acá al medio. Más que todo creo que va a apostar al medio de lo que va a apostar a la izquierda. Bueno, pero si es que tiene un Shang-Chi también me gana, ¿eh? Si tiene un... A ver, ahorita acá necesita él 14 puntos de, de poder. De repente acá con menos 2, ya. 14, bajamos a... De 14 bajamos a 12, ¿verdad? Ok, vamos a verle, a ver qué cosa tienes acá. ¿Ves? Jugó, decidió jugar ahí fuerte, ¿ves? Gus, ¿Nada más tenías? ¡No! ¡Tramposo! <ríe> buena, buena, buena jugada, buena jugada. Bien jugado. Peligroso, viejo, invitar a Fipapi Trago, creo, ¿eh? Ya, ok, core primero. Vamos haciendo esto por acá. Ah. Esto no me gusta. Esto irá por acá seguramente. Ah, ha sido bartender. No sabía que había sido bartender, mi papi. Qué chévere. ¿Alguna vez te ha tocado este, lidiar con algún borrachito por ahí? Ah, la me sale eso, qué mala suerte. Pues acá, si es Galactus. Igual todo se va a mover, tengo que tener cuidado. Puedo, puedo baitearlo, haciéndole pensar, espérate. Dos, tres. Igual todo se va a poder mover igual, ¿no? Todo se, se mueve de todas maneras. Green Goblin. ¡Oh, ya sabe que ahí no puede poner Galactus ahora. Uy, no, el internet se va de nuevo. No, por favor. A ver. Che fre fregado esto. Esto así, esto acá seguramente. Electro ahí, y ahí va a tirar seguramente Galactus después, ¿no? Yo tengo que tener la prio acá. Y creo que sí la voy a conservar. La prio la conservo yo, ¿no? Claro, lo malo de esto. Mira, acá está bueno. Si él quiere tirar Galactus, yo le tiro Octopus acá. Una vez y le bajo todo a ver qué sale. ¿eh? ¿Sí o no? ¿Puede ser o no puede ser? A ver, ya, listo. No lo dejamos activar, Galactus. ¡Toma, perro! ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¿Por qué? Sandman. <ríe> el problema es cómo le voy a ganar a esto ahora. Va a mover cartas seguramente para poner algo acá. O sea, para mí la jugada cantada sería esta. Pero igual sería beneficiarlo a él, ¿no? Va a mover seguramente alguna carta acá. Es probable que mueva para poner Doctor Doom, ¿no? espérate, tiene Galactus, viejo. ¿Va a, tener, va a tener Doctor Doom acá. Bueno, vamos a jugar de todas maneras. Quiero saber qué cosa va a pasar acá. Ok, movió ahí, movió ahí, movió ahí. Se le puede ganar igual. ¡Toma, perro! Victoria. sí. <risa> Se arrepintió toda su vida de no jugar a América Chávez al medio, eh. Pues acá está genial todo para jugarlo en temporita. Igualito Hood, Viper, estamos bien acá. Vamos, viejo. Eh, Viper está perfecta. Luego podemos tirar Green Goblin, le podemos seguir llenando la vaina. Él probablemente también tire a Viper acá, ¿no? O puede ser que tenga Boons de, con Hitmonkey. Sabu, este de aquí es una combinación de boons con Sabu y Darkhawk. Mira, incluso hasta acá está bonito lanzar, eh, lanzar Smad, eh. El problema es que yo llevo el. Snap. Por algo me hace Snap. Claro, yo puedo agarrar y ponerlo agua en este lado. Y de ahí tirarlo y taparlo con Goblin, ¿no? Muy bien. Sentry. No tengo cómo evitar eso. Ah, con Carnage, ¿verdad? Ok. Va a tirar ahorita Viper. Ojalá que no tire una carta a la izquierda. ¡No! La... Ah, era para que primero salga el... ¡Qué asco! Tenía Carnage acá. Muy bien. Vamos a hacer esto. Situación desesperada ahorita. Para momentos desesperados. No me sale Carnage todavía acá. Vamos a ver. Quiero, quiero ver qué va a pasar con el doctor Octopus acá. Si jugaba un aero, tú arrastras una roca dos. Menos 2. ¿Y tú crees que eso hubiese ayudado a ganar la partida? A ver. Muy verano, es claro, pues tiene que ser así. Mira, eh. Ah, la miércoles. Espérate, todo tres. Pues igual estamos empates ahí. A ver, cuidado. ¡Toma, perro! A ver, él tiene la priva acá, ¿no? Vamos acá primero así. Claro, que okay, igual no vamos a hacer nada con Asmat al medio, ¿sí o no? Va a ser mejor hacer esto, esto y esto, ¿no? La diferencia de poder es el problema acá. Lo otro es que yo voy a llegar a tener. Claro, o sea, Asmat debilita, no va, regenera de nuevo. Y luego carne... Él piensa que yo no voy a hacer nada a la derecha. Vamos a ver qué, vamos a ver qué va a pasar. ve Jugó todo al medio. ¡Nice! ¡Nice, viejo! ¡Nice! ¡Qué bonito! mire esta jugada, perro! mire esta jugada, perro! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Toma, perro! ¡Ay, ay, ay! Eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Es que ya llegó a rango 100, viejo. Ya comienza, ya comienza ya a criticar a otro, viejo. Ya como, ya, como ya llegó a rango 100, ya comienza a criticar, pues, viejo. Ya. ya dice: Este pelado no sabe jugar nada, dice. Una vez más dice: La pelea en bar siniestro, jugó una debris. Y bueno, saqué sus conclusiones, dice. <risa> No. A veces pasa, ¿eh? Seguro también, probablemente adicto. Si sí, nos ponemos más empáticos con el hombre, es verdad. Un loquito del centro, muchas gracias por el follow. Buen nick. Sirve quito el follow y vuelvo a darle para subir. No, no, ya, ya, ya, ya sería bueno si existiese eso. Uy, pues acá estamos bien, igual. Vamos a tirar esto. Debri va a estar buena al, al medio, eh. Debris puede estar buena, pero todavía no. puedo hacer Demon o puedo hacer Polaris acá y llevarme al Dahut al menos pero igual Dahoud se lo va a estar llevando por todos lados Polaris creo que está bien para más que todo para poner buena cantidad de poder ¿no? y de ahí Debris de repente Debris y Carnage ah tienes razón pero, y es que lo que pasa es que ahorita no le quiero lanzar Debris si no lo voy a poner en alerta al oponente más adelante todavía puede ser esa estrategia no quiero que el oponente todavía esté en alerta con eso igual seguramente va a regresar de nuevo ahí Hood para otro lado Black Widow Pues eso molesta Eso me molesta un poco Lo bueno es que esto puedo hacerlo acá sí. Y le tiro Carnage acá, mira, eh. Mira tú <ríe> Mira tú <ríe> Mira tú eh, Esto lo pongo acá en todo caso O puedo hacer Debris con Demon también al medio, ¿verdad? Claro Nah, igual lo puedo poner, está bien. Si me sale alguna otra carta de coste 1 2 que pueda jugar, de repente esta Black Widow puede salir. Vamos a ver sí. Oye, pero acá también hay, hay algo que no estamos calculando: que iban a salir las Black Uy, oh, my god. Bueno, pero Carnage, era a la derecha, please. Gracias, Carnage, eres un grande, ¿eh? Ahí sí, ahí sí me ha gustado la jugada. Pues si salía a la izquierda, Carnage, estaba F. Muy bien, acá tenemos para hacer lo siguiente. Es más, ¿podemos hacer doble Octopus? ¿Ustedes creen que eso sea bueno o sea mejor este Debris acá? Porque si sí es verdad que con Debris, pa, pa, pa, llenamos... Claro, ponemos dos rocas acá. O sea, al final a la derecha se la llenamos. Sí, eso, eso sale mejor creo, ¿no? Toma y vamos. ¿Cuántas cartas tiene la mano? Tiene seis... Octopus más divertido. Es que el problema es que tiene seis cartas. Tiene muchas. Igual creo que está bien ahorita el... El Debre. Le llenamos la derecha. Le semillenamos la izquierda. Y de ahí con Spider Woman. Le podemos ganar creo tranquilamente. Ah mira, ve, le vamos a llenar todo ahí. Listo. Jejeje. <risa> Ah, no le hemos llenado a la derecha Mira, yo pensaba que íbamos a llenar Igual está interesante eso Ya pues, el Octula nomás acá, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Octulita Octula hermoso, nada más, y está ¿Quieren hacerlo divertido? Octula, pues viejo Él no va a querer jugar nada ahorita, eh No va a querer jugar nada ahorita, él Octula, Serapis, que viva la, y que viva la vida Octula y que viva la vida Ya no le puedo hacer snap, eh ya no, Woman, no, nada, ya que ya tienes miedo ahora. Ya tienes miedo ahora, ya. Vamos, viejo, tulas. Bien, hasta ahí todavía está genial. Ya está, muchacho! Así es que es ser el orden, puede ser el orden para jugar. Listo, dame mis cuatro cubos, me lo merezco, ¿eh? ¡Qué tacaño, viejo! Después de que te he hecho esa jugada encima con riesgo y todo No me has querido pagar cuatro cubos, ¿eh? O sea, no, es, no estamos perdiendo mucho con este mazo Funciona este mazo Pues por el demonio ¿Y por qué más? ¿Por el demonio más que todo por ahí? ¿Algo de sinergia ahí. Mm, él tiene frío él tiene ¿verdad? Me conviene lanzar asmad acá Escorpión Bueno, el Green Goblin está bueno con el escorpión Solamente que no está bueno lanzar el Green Goblin ahorita eh... Ya, lo que puedo hacer después es Debris, ¿no? <ríe> Madre Vamos a llenar al mismo, al mismo... Ya, esto será así, pues viejo A ver quién llena acá Él probablemente ni llene, ¿eh? Sí, ¿no? También, loco Pero puso tres cartas, eh Giganto, bien, misterio Pero ha puesto la, la original ahí Ya, pero yo llegué a sacar primero Vea, ah, vivo, eh, eres. Nada, pero él tiene el misterio mamado Así que acá necesito Nova con Carnage de repente O necesito ganar acá con, con octul En todo caso Creo que está mejor esta jugada, ¿no? Ahí tengo giganto por cero, así que no está mal Vamos a ver qué va a hacer. ¡Ey, Yeri! ¿Cómo estás? Muchas gracias por el follow. Bienvenido, viejo. ¿Cómo te va? Ya, ahí está. No jugó nada. Dime, por favor, que va a salir cartas bajitas. Ah, ¡Que no salga Shang-Chi, por favor! ¡No! ¡Maldita sea! Bueno, igual tenemos ahí... Ah. Ya, pero ya lanzó Shang-Chi. Eso es importante. Ok, entonces acá es esta chica... Ah, no puedo lanzar el... No... Bueno, igual se puede ganar, ¿eh? Esos tres puntos de diferencia. A ver, espérate. Si hacemos esto acá. Ah, pero él tampoco puede jugar nada a la izquierda. Está bien. Él tampoco puede jugar nada a la izquierda, pe viejo. A ver, si yo tiro el Spider-Woman acá, de hecho que gano esta parte y le voy a... O sea, él se va a 9 y yo voy a... Yo voy a 13. Si él se va a 9 y yo voy a 13, él, la ilusión va a funcionar, ¿sí o no? Y va a llegar a 13 y me va a empatar acá. Entonces, ¿tendríamos diferencia de poder o no? Porque el problema es que qué, qué cosas tiene para poner acá a la izquierda que no tengan habilidad. Si él no tiene nada para jugar, está genial, pero ¿qué otra cosa no tiene que, tenga, que no tenga habilidad? Todo supuestamente, ¿no? No ha jugado un Hood ahorita como para poner un demonio ahí. Todo tiene habilidad supuestamente. ¿Todo tiene habilidad? Vamos a jugarle así nomás, ¿ya? ¡No jugó nada! Si le, si le snapeaba, el pata se iba a rendir, ¿eh? Ya está, ganamos justamente por el poder adicional en la roca y tal. Victoria. Exacto. Muy bien. ¿Es el mismo? No sé si es el mismo. Ah. Pues eso lo puede comer con carne. Oh. Bien, Otto. Carnage, me la juego un poquito acá. Ah, pero esta es la última que tengo. Mm. Solamente Demon, nada más pondré. Pero igual está la, la chance de perder, es muy grande acá. Qué suerte tienes. Bien, no tenía nada para jugar. Ok, pero va a depender mucho de que. De que no tenga un Killmonger acá. Ok, esto para acá. A ver, Polaris no puede hacer nada tampoco. Debry. Este juega. Este juega entonces el Patriot, ¿verdad? Pues está bueno ahorita acá Polaris para llenarle la ubicación del medio. Está bueno. Si él tira una carta al medio se fregó viejo. Polaris acá le gana. Porque ya no va a poder jugar nada más. Si tira Patriot no va a poder... A ver si tira a Patriot y le arrasco le arrastro... Oh lol... Ok Acá le puedo poner Polaris A Viper al medio incluso si quiero por si acaso Octula mejor Octula mejor si en caso no quiere jugar Octula A ver si él juega Patriot Al medio Va a jugar Patriot Y si juega Patriot acá la roca esta La va a subir a 4 nada más no va a poder hacer más. Sí, el Super Screw copia el efecto de Profesor X. O bueno, riesgo. No hace nada. Ay, Cuatro, ahí está. Y supuestamente ya no puede hacer nada, ¿sí o no? Se retiró. ¡Ey, Hop! Ahí está, celebrando la victoria, viejo. Let's go, perro. Ok, esto por acá. Sí puedo tirarle acá y luego Carnage ahí, ¿no? Vas a estar en, en un amor que te va a seguir ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Vas a preguntarle a, lo, a los muertos? ¿Cómo va a hacer la cosa ahí, viejo? ¿Vas a hablar con ellos o qué? A ver. Pues, Nova está genial acá. Está este man también genial acá. Igual hay que ir lanzando cartas. De ahí tenemos para hacer Debris. O Goblin. Vamos a ver. Lizard. No vamos a ver. Creo que con las víctimas. O sea, como cómo las víctimas en una morgue, ¿Cómo es eso? Ajá, A ver, acá tenemos Para hacer Green Goblin y podemos hacer Viper Y taponearlo, Debris también y lo taponeamos ¿No? Vamos a hacer eso Electro Me molesta eso Él es No, es que es raro, no parece Galact, Black Cat tiene acá, ¿qué cosa tiene? Este Este man, ¿qué cosa juega, man? Tengo solamente un turno nada más. Le pongo una roca. Claro, igual ahí me conviene por Carnage. Ah, sí jugó. Dino. Ah, no, no. Ni, ni vale la pena ya. Y eso, eso ni vale la pena ya. El Don Octula nomás aquí no lo dejamos jugar nada, ¿sí o no? Ya está, <risa> vamos a ver ya. ¿Es que, no, es que no es, también están tipos de Peritos los forenses y pues eso abarca mucho más que los que. Ya ya, está bien, pero esa, esa gente No es víctima, pues esa gente son investigadores En todo caso, por eso qué, Exactamente cuál es tu rol ahí Es como para preguntarles los traumas Que han tenido viendo los cuerpos Y todo eso o cómo? Y aparte de dejarme el pelo largo Me dejé barba y bigote, no me reconozco en el espejo A ver, toma, tómate foto, comparte Por favor, quiero ver esa belleza, eh Quiero ver esa belleza, viejo, eh. Ok. Vamos jugándole todo acá una vez con Octulas. Toma, perro. Y wave. ¿Ya? Mmm, ya. ¡Hala, miércoles! ¿Cómo le voy a ganar acá? Solamente... Oh, oh, ¡Oh! La única carta del mundo que podía ganar en esta ubicación, viejo. La única carta que podía dar la victoria. La única carta. No puede jugar el nada al medio, ¿no? Ay, no puede jugar nada al medio Vamos a tirarle... Eh, si le tiro Snap, le voy a decir No, seguramente tiene shang me voy Vamos a jugarle así nomás Ya está Listo, viejo ¡Toma, perro! Eso, viejo al comienzo yo estaba dudando de este masito Muchachos, pero la verdad me ha hecho subir Bastantes rangos, ha resultado ser un mazo Bastante útil, bastante versátil, pero Sobre todo tienes que aprender a jugarlo En el caso, por ejemplo, de la lógica Con Asmat, con el tema del juego Al tempo, o también con el combo este Que les decía en turno final, sea con Carnage y Nova, ¿verdad? Asmat Tiene un gran poder en este mazo, aunque no parezca y mucha gente que de, de inicio nada más Puede pensar, incluso yo también lo asumí así Y dije, oye, ¿qué hace Asmat acá sin Luke Cage? Pero ya conforme lo va jugando este mazo vas entendiendo la verdad el verdadero propósito que tiene Asmat acá y hace que este mazo pueda llegar a ser bastante bueno este mazo me ha ayudado a subir bastante de rango les puedo decir yo creo que ni, sin ningún problema van a poder subir a rango infinito con este mazo porque el oponente generalmente no se va a esperar este mazo acá no es un mazo meta no es un mazo que lo vayas a ver en las en las tiers digamos de, de las páginas que arman este tipo de tier list de mazos pero es un mazo que combate bastante bien con el metajuego actual ustedes han visto ahí todas las gameplays y la verdad es un masito muy interesante. Pero bien muchachos, ya saben, cualquier duda o consulta la pueden dejar aquí en los comentarios del video yo trataré de responder todas ellas y también lo otro es que estoy lunes a viernes haciendo transmisiones en vivo en la plataforma Morada el enlace también lo encuentran en la descripción de este video. Si tienes cualquier duda, ya sabes, te espero allí. Un abrazo para ti.